Eh, bueno, eh, desde A3 Software, eh, Walters Clubbers eh, tienen un crecimiento infinito desde hace tres años, de hace cuatro años de mm, dos dígitos aproximadamente. Pues en la unidad de pymes, sí, sí. Sí. Me gustaría saber un poco, eh, en función de la crisis, todo el mundo ha tenido muchísimas pérdidas. ¿Ustedes cómo han conseguido este crecimiento? Bueno, ha sido pues por una gran apuesta por el canal de distribución, que de hecho pues eh, hemos ampliado continuamente zonas donde estábamos poco representados eh, gracias a la incorporación dentro de, de Walters water porque veníamos de, de un rp eh, comprado hace pues eh, esto hace 3-4 años pues toda esta ampliación lo que lo que hemos conseguido es eh, mucha más eh, digamos eh, extensión geográfica y poder llegar a muchos más, más sitios donde hemos eh, podido gracias a este canal pues eh, introducir nuestros productos ¿Y puede ser también un poco porque la PyME con la crisis ha dado cuenta de que para salir de ella necesitaba también invertir en soluciones de software? bueno, más que invertir en soluciones de software ha sido la necesidad de, por la crisis que se han llevado otros fabricantes o otro, otro algún tipo de distribuidor pues que bueno con la crisis ha caído o no ha podido dar este servicio correctamente pues han estado buscando otro software en el mercado nosotros con nuestro producto A3RP con, con la relación, la relación calidad-precio eh, que estamos ofreciendo pues ha sido muy atractivo, aparte de ser un producto pues muy adaptable a la empresa dando visión 360 grados de de todo de toda la empresa con lo cual no solamente se ha cogido se ha comprado por la parte de la pyme un producto de facturación de contabilidad sino que hemos eh, nos hemos adaptado al 100% de sus necesidades y aunque están creciendo tanto en el mundo pyme en el mundo de soluciones para la pyme eh, qué retos se les presentan en este año por ejemplo o de aquí a, al final de la década bien eh, los retos pues es convertir todas nuestras aplicaciones en modelo cloud eh, en principio eh, lo que sería el pago por, por uso ya lo estamos ofreciendo desde hace tiempo pero es en, en un entorno de escritorio virtual y el reto nuestro pues es, es ya que todas las aplicaciones eh, salgan en este en este nuevos, eh, en nuestro nuevo entorno y de hecho bueno pues eh, este año ya vamos a lanzar el primer producto de hecho ahora en el primer trimestre vamos a tener un, una serie de clientes en, en, como prueba piloto donde vamos a, a ponerlos a, allá en, en, en una aplicación inicial que es eh, A3RP One eh, Cloud y, y durante este periodo hasta finales del último trimestre, que lanzaremos ya el primer producto. Eh, lo vamos a culminar, según las previsiones que tenemos, que durante eh, dos años, en el eh, 2016, ya saltan todas las aplicaciones, la mayoría de aplicaciones en este entorno, y ya a, añadiendo la extensibilidad a, a la aplicación, que sería... Eh, eh, que no solamente ya sea un producto inicialmente pequeño para empresas más pequeñas autónomos sino que con, con la extensibilidad poder llegar pues a, a empresas que necesitan mucha más a, adaptación y así pues de esta manera pues el canal distribuido poder eh, eh, digamos adaptar el producto pues a sus necesidades que esto en cloud es más complicado pero nosotros estamos trabajando ya en esto de hecho aquí en en, en, en, en españa tenemos eh, el, el software factory donde estamos eh, eh, programando la plataforma o preparando la plataforma para bueno para todo eh, para todo el, el, el sur de, de Europa, de donde van a trabajar con esta plataforma ya en cloud. ¿vale? Muchas gracias. Pero muchas gracias a vosotros.